en dónde estoy, creo que me pase Donde voy? bonito, yo lo sé a, a tu puta la calle, enamorado la calle No, no, no, no Donde estoy, creo que me pase, donde voy yo lo sé A tu puta en la calle, enamorado en la calle Tú solo caele Mira mi flow, mira mi baile No toco tu show, no soy freestyle Creador como un Tyler Aunque modo modo sense Me pase donde voy ni yo lo sé Donde estoy, creo que me pase donde voy ni yo lo sé A tu puta en la calle Enamorado en la calle A tu puta en la calle